Ustedes saben lo que pasó con la, la, la joven o la ministra, no sé bien específicamente cuál es su función, creo que es encargada de, de, de, de atención a, a, a, las, a las personas. Puso una banderita de lgbt ¿cómo es? LGBT LGBT. Lo que tú sabes, lo que es, fulano, tú, tú, tú sabes, tú, tú, tú, no, no, tú no, tú. No, tú. No, tú no. Tú. <risa> y los religiosos fueron a protestar frente al palacio porque supuestamente había una promo se estaban promoviendo eh, la comunidad gay en República Dominicana y todo eso. Bueno, era de esperarse. Luego de ese comentario tan fuerte, que vuelvo y digo, no lo hagas no era necesario publicar eso. Y la gente dirá, no man, pero que ellos tienen libertad. Sí, porque ellos tienen libertad es que ella no va a dejar de recibir personas. Si tú dices que tú recibes personas, no tienes que especificarlo. Recibe a todo ser humano. Y punto. Si tú pones la banderita, entonces estás tratando de promover eso. No lo promuevas, porque eso es sonido. Porque ese es el problema de la gente. Tenemos que respetar los derechos de cada quien. Y yo entiendo que se debe respetar. Pero si tú pones la banderita, subes una foto y lo pones específico, tú sabes que habrá una reacción. Por eso yo digo, trata de poner, recibimos a todo ser humano, no importa el sexo ni, ni lo que sea. ¿Ya? ¿Qué pasó? Los LGTB, los buena. fueron para el palacio a protestar en contra de las personas que se oponen a que ellos ten, reciban ayuda. Porque ellos pueden recibir ayuda, pueden recibir personas, el gobierno puede recibir a todo tipo. Eso de asistencia de ser humano, si usted tiene cosas que tienen inquietudes eh, como, como persona creo que es así. Así o un psicólogo, o ayuda económica, o ayuda de, de su comunidad, lo que sea, porque el gobierno está para servirle al dominicano. Todos somos dominicanos. Y ellos están para eso. Pero yo no puedo decir, es como que yo venga y ponga una banderita. Oigan, cómo. recibimos aquí a todas las personas, a los blancos y a los negros. porque tengo que decir blanco y negro? Recibimos a todas las personas. Entonces yo ahí... Eso lo vi yo. Que ella lo hizo como un una buena forma de buscar sonido. Toma tu camumbazo. Porque tú sabes que los religiosos son fuertes. Te van a dar piña. si pues, no provoques a esa gente. No lo provoque. ¿Por qué? Porque lamentablemente tú sabes que existen. Aquí todavía este país no está preparado. Y yo siempre he dicho. Lo, eh, eh, eh, eh, promover algo. El, el, es, es ser gay lo que sea, no se debe promover, se debe aceptar y punto. Mucha gente se come al aje por su forma fuerte. Y él dice, es que mientras las leyes estén para todo ser humano, no hay que promover nada, hay que cumplir la ley y ya. Si usted es gay, si usted no es gay, si usted es lo que sea y recibió, y usted le diera le, le algún préstamo. Por ser gay. Ya la constitución, a usted, ya está en contra de la constitución. Porque no se puede excluir a nadie, no importa si por su pelo, por su. La gente no le gusta mi gorra para atrás, pero es mi concepto, usted tiene que respetarlo. Es mi concepto. ¿Me entendió? Entonces, eso es lo que está pasando. Yo creo que la joven puede recibir a quien le dé su gana en el palacio. Y el gobierno debe recibir a todo el mundo por ser ser humano. Lo que no está bien es que usted ponga una bandera para que se arme un, un reperpero y comience a provocar a gente que no le gusta esa forma de, de usted pensar. Diga, ser humano. ¿Se recibe? Ser humanos. Todos. A todos. Es lo que yo entiendo. Mi pensar. Porque que tenemos el problema. Ah, no. Eh, eh, es otra cosa. Si yo si no de acuerdo conmigo una vez me hicieron homofóbico. Y, y no he entendido nunca eso. Yo puedo estar de desacuerdo con su punto de vista. Y eso no me hace homofóbico. ¿Por qué? Tengo muchos amigos que son gays. Los quiero pila, Son panísimas sí. míos. Y gente que trabaja, que yo los respeto muchísimo. Que... Pero que es una preferencia sexual de cada quien. La preferencia. ¿Soy cómo se llama? Preferencia sexual. No tiene nada que ver. Con lo que usted está, el cargo que está desempeñando, que es asistencia al ser humano, al dominicano. No importa cuál sea. ¿Para qué mencionar algo sexual de una preferencia en eso? Porque lo que usted está haciendo es promover, buscar sonido y tener controversia. No era necesario. Eso es un sonido innecesario. En mi entender. Vea, flaco, yo estoy equivocado, estoy mal. Entonces, nosotros debemos saber, es como le digo, si tú quieres ser como tú quieres ser, yo lo respeto. Yo lo respeto, pero tú no puedes, porque tú eres tal cosa, querer promoverlo para que otros lo sean. No, dile, haz lo que tú quieras hacer en tu libertad de vida y punto. No promuevas, porque tú estás promoviendo la sea como tú. O sea, tú estás haciendo lo mismo que hace un hétero. Que quiere que tú seas como el hétero. Entonces estamos cayendo en un círculo vicioso. Un círculo vicioso. ¿Me entienden? Eso eso es lo que, yo, lo que yo creo. Bueno, señores, vamos a una pausa musical. Y cuando retornemos, despedimos el programa. Y ustedes saben, los osobrosos, como siempre, dándole buenos contenidos. Ya ustedes saben.